Las primeras 24 horas capturé 53 mil tweets cerca de 40 mil eran no eran orgánicos y una buena parte de ellos casi 23 mil estaban inflando cosas que decían panistas el 80% y una buena parte el acto de Doring, ¿no? eh, cuando va y le dice a la señora vengase a denunciar con la jefa de gobierno pero cuando la señora le dice eh, no me importa quiero buscar a mi hijo ese video fue replicado por un montón de gente y le terminó dando la vuelta a esta narrativa artificial. Uh -huh. Y es de las pocas veces en que la gente se sobrepone a una operación de bots, ¿no? que sí ocurre en México. ¿no? Cuando es tanta la gente indignada que se preocupa y reclama que estén haciendo esa manipulación bastante obvia de Doring, uh -huh. es una victoria de las redes sociales, ¿no? tanto en solidaridad y en informar bastante bien. ¿no?